Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora Durlingan. Estamos acá en Filosofía en Construcción. Estamos en la segunda temporada, en la entrega número 21. Pero mira con qué seguridad lo estamos diciendo. ¿Cómo andás, queridísimo y estimadísimo, Lucas? Bien, todo bien, Marcelo. ¿Vos cómo bien. te trató la semana? Bien, me corté el pelo, fui al peluquero, que se me, me robó, porque la verdad que los pocos pelos que yo tengo, este, me tenía que sentir un poco un poco cómodo. Este, el problema nuestro es que en, en la edición uno tiene que pensar. Y la verdad que hay veces que vos decís, ¿para qué cuerno me pongo a pensar? <risa> son, son, son épocas que vos decís qué sé yo, me hubiera gustado hacer de otra forma, más superficial, no tener que estar pensando tanto, ¿viste? una cosa te lleva a la otra. Bueno, Lucas, contále a la gente por dónde vamos a, a transitar, qué es lo que vamos a, a escuchar, en dónde nos vamos a meter para meditar. Nos vamos a meter en terreno, si se quiere, pantanoso, como, como siempre, porque pensar... Eh, nos, nos mueve hacia los abismos y hacia las partes complicadas, hacia los problemas, ¿no? Y en realidad quería aprovechar esta, esta semana de, de octubre justamente eh, para recordar, para repensar, para reflexionar acerca de lo que sabemos que es, se recuerda justamente el 12 de octubre, ¿no? en lo que acá en Argentina llamamos bueno, el Día de, de Respeto por la Diversidad Cultural, donde recordamos, por supuesto, el, entre comillas, ¿no? el descubrimiento, o, mejor dicho, como diría nuestro eh, camarada Enrique Dussel, el encubrimiento de América y la posterior conquista, colonización y eh, genocidio de, en el continente americano. ¿No? Eh, y me parece que es importante traer esta fecha, a, por supuesto, a, a pensarla, a, a rememorarla, por supuesto, porque bueno sigue siendo algo absolutamente presente, seguimos viviendo en un mundo colonizado, tenemos la mente colonizada, tenemos eh, los recursos colonizados y básicamente somos hijos, hijas, hijes de eh, una herencia cultural que proviene de la conquista ¿no? y de la colonización de, del continente americano. ¿no? Y algo que me parece muy importante para, para tener en cuenta es que uno se encuentra, ¿no? cuando llega la fecha y empieza a ver o a escuchar declaraciones, ¿no? eh, es como que se caen, no sé si la se caen muchas caretas, porque en realidad... Eh, hay sectores que hablan justamente lo que uno supone que van a decir, pero que lamentablemente marcan los alejados que estamos todavía de tener conciencia histórica eh, en Argentina y en, toda, y en toda la región, en realidad, ¿no? en, en Latinoamérica, eh, acerca de lo que significó y lo que se produjo con la, la llegada de, del europeo al, al continente. ¿no? Pienso eh, esta semana... Las declaraciones de, viste, las declaraciones de Spert, no sé si, la, si las leíste o, la, o las escuchaste, en realidad fue un Twitter que, que escribió él, ¿no? Eh, diciendo que la gente normal, los normales, todavía festejaban el Día de la Raza. Eh, es un, no provo solo, es un provocador. provocador. Es un provocador, no solo... un constructor del, micro, del microfascismo. Es un provocador que lo vas a hacer. Sí, es, eh, la verdad que es, es, un, es un generador de, de odio negacionista, pero a, además eh, claramente planteando, bueno, una, una, una visión de, de retroceso, ¿no? Una visión más propia de, la, de las élites oligarquías dominantes que conquistaron la tierra que del poblador, ¿no? Y yo creo que, y, eh, obviamente, ¿no? Eh, con quién te identificas también revela lo que, lo que sos y, y lo que te percibís, ¿no? Eh, utilizando el, el, el término raza que, eh, digamos, ya no es aceptado, justamente porque raza es una sola y es la raza humana, dice si que el, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y por todo lo que encierra, obviamente, el, el uso del término raza, planteando esa visión tradicional eh, entre la, la famosa raza superior, ¿no? el, el, el, el europeo que viene de los barcos, ¿no? y eh, las razas inferiores, que obviamente son los, los pueblos originarios, que fueron exterminados, masacrados y siguen siendo negados históricamente hasta el día de hoy, eh, porque eso me parece fundamental entenderlo, eh, que son muy numerosas las comunidades descendientes, o que se reconocen originarias, y que siguen sufriendo ¿no? los embates de este sistema, este modelo político económico que los sigue desplazando, que no les reconoce su tierra, que no les reconoce su comunidad, que eh, no reconoce su derecho, no solo a la tierra, sino a la alimentación, a la salud, a la vivienda, eh, hasta su participación política, y que todavía siguen siendo, digamos, eh, uno de los grandes grupos eh, culturales, étnicos ninguneados ¿no? en, en la República Argentina. Eh, llegando bueno, a, a extremos como eh, las declaraciones ¿no? de hace poco tiempo de Alberto Fernández hablando de, de, de que los argentinos descendíamos de los barcos. ¿no? Esa visión que es tan propia de las élites intelectuales del, del siglo XVIII, perdón, ¿no? de, del siglo XIX y del siglo XX, y que parece que se saltan ¿no? todo el revisionismo histórico y todas las miradas críticas justamente acerca de, de, de la historia. ¿no? Entonces, realmente es en estos momentos donde también hay tanto avance de esto que decís, de los microfascismos, de, de la derecha, eh, en, en sus diferentes variantes, pero digamos con la misma, eh, con la misma ideología de base. Eh, más o allá sea, de que uno se suba más liberales, menos liberales, etc., ¿no? eh, siguen siendo parte del de, eh, mismo sistema geopolítico. Que tengan esa... ese, cinismo, ese cinismo, esa caradurez de negar lo que ha sucedido en, en la historia de América Latina, me parece terrible, y me parece que son cosas que no, no se pueden dejar pasar, ¿no? y que no hay que dejar que pasen porque... Bueno, lamentablemente, como te decía al principio, les decía al principio, seguimos siendo básicamente un país colonizado, ¿no? A nivel económico, a nivel político a, y sobre todo a nivel cultural. Sí, la, la, la, la colonización se siente en todos los aspectos. Y fundamentalmente la cuestión cultural, que es la más, es la más complicada. Es la más complicada, porque vos tenés eh, distintos tipos de, de declaraciones. Una puede ser la de, la de este personaje, Esper, y otros que hay por ahí, que tienen chance todavía de tocar, porque todo lo que sea eh, materia de hablar de las personas, ellos lo utilizan para la discriminación, porque básicamente es el único tema sobre el cual ellos pueden hablar. Un ejemplo de, de esto pasó en, en las elecciones que hubo en Alemania, donde el tema, como el tema central pasó a ser la cuestión climática, la cuestión de qué iban a producir y demás, los grupos de extrema derecha sacaron muchísimos menos votos que en la anterior elección donde se había hablado sobre la inmigración. O sea, la temática de ellos es, todo lo que sea cuando vos tocas, el dulce de ellos es hablar de discriminar personas. Entonces ellos meten ahí la gotita. Cuando vos lo sacas de ese foco y lo llevas a otro tema, ellos, track hacen silencio porque no, no tienen opinión directamente. No es algo, ni siquiera les importa, no opinan, entonces no, no generan nada. Y siempre están buscando el tema de la discriminación de personas contra personas, de generar el, lo que nosotros llamamos odio, este odio básico. En este caso, acá en América Latina, el tema es más dificultoso que en Europa, porque acá al no haber un reconocimiento y como dice Dussel, ¿no es cierto? Hay un encubrimiento permanente sobre castigo Totalmente. a los pueblos originarios. Entonces, la cuestión del odio racial, del odio a aquel que es dueño y a aquellas este, personas que son dueñas de la, de la tierra en forma originaria, es lo que les da es decir, este, comida a todos estos, a estos racistas y fascistas este, que tenemos y que ellos pueden hablar. ¿A quién le hablan? A una clientela de familias blancas, caucásicas, europeas en general y sin conciencia. Porque después hay otras personas que de repente pueden ser como vos y yo, que venimos también de origen europeo, pero que uno tiene una conciencia, entonces se da cuenta donde está parado y le gustaría equilibrar. Ejemplo de discriminación tenemos el conflicto que hay ahora en Chile, por ejemplo, donde está militarizada toda la, la zona donde habitan los mapuches, está militarizada. El otro día, después, bueno, en, no solamente en Argentina, en Uruguay hay una negación tremenda con el tema de los de los charrúas, los, los chanaes, los minuanos y demás, porque directamente se, eh, la gente llegó a pensar que estaban exterminados, pero no están exterminados, hay, qué sé yo, hay este eh, sobrevivientes y familiares, hay más de 300.000 mil este, personas estimadas. Sin embargo, en la sociedad uruguaya, este, aunque parezca increíble con as, esas características progresistas en algún sentido y en este sentido pseudo progresista, sin embargo hay una negación plena de los derechos este, de los charrúas, de los minuanos, de los chanaes, de, de los distintos grupos este, originarios de, del Uruguay y en todos lados eh, pasa en Bolivia donde vos digas gente que, que ataque u odie a la huipala eh, es, es in, no es increíble es son grupos que están para eso. Es decir, buscan la discriminación, es el único tema que tienen para hablar, es el único tema donde ellos pueden sostener el estado de cosas a raíz de dividir a la gente en esos temas. Hasta ahí llego, te sigo escuchando sí. y aprendiendo. Exactamente. Eh, ahí hay, hay varios puntos que tocaste, ¿no? Pero sobre todo es esta cuestión de, de, de pensar la identidad, ¿no? de cómo eh, se nos ha impuesto, se nos ha educado de una manera ¿no? eh, en los cuales creemos que nuestra identidad justamente no tiene relación con nuestra tierra. ¿no? Y eso es eh, habla de lo alienado que estamos como, como sujetos culturales. no eh, Estamos alejados, estamos eh, per eh, perdidos, estamos... Eh, Fuera de nuestra propia tierra, de nuestro propio territorio. ¿no? Y en realidad la tierra es eh, el, el suelo del que nace todo. ¿no? Es, eh, más allá de todo lo que uno puede idealizar, ¿no? más allá de todo lo que uno pueda pensar o, o cree pensar, la tierra es el suelo originario. ¿no? Es lo que Rodolfo Kush hablaba como el, el estar, ¿no? eh, el, el estar siendo. Nuestra conexión con lo local, con lo comunitario. Nuestra conexión con el otro, básicamente, el otro entendido como comunidad y no como individuo. Eh, algo que en el pensamiento, si se quiere, de, de los pueblos originarios estaba muchísimo más desarrollado que en el pensamiento de la modernidad occidental. Entonces el, el perder eso, ¿no? el estar eh, fuera de nuestra propia tierra y de nuestra propia identidad, yo creo que nos, nos vuelve sujetos alienados, nos vuelve sujetos despersonalizado, nos, nos hace perder ese horizonte, nos hace perder ese rumbo. no Y, y eso también funciona como, como un mecanismo de, de dominación. Cush, eh, me acuerdo que el, el año pasado estuvimos trabajando, eh, trabajando, estuvimos hablando sobre él, y sobre, sobre su obra, y todo lo que él aprendió, y, y, y tomó, y vivió, y experimentó junto a, a, a, a las comunidades originarias, Marcaba muy bien esta cuestión, ¿no? De esta distinción entre el, el ser, el famoso ser o el querer ser europeo eh, eh, o europeo occidental, ¿no? Porque, por supuesto, que Europa, cuando uno dice Europa, no dice Europa mismo. Está hablando de una cosmovisión, un, un sistema, mundo, una visión de las cosas que se ha expandido por, por todo el planeta, ¿no? Se ha universalizado. Pero digamos esa, esa concepción de, de, del querer ser, del querer ser alguien y entender el proyecto desde el lugar del éxito y la propiedad y la dominación, ¿no? es una visión que justamente está en contra de nuestro arraigo, ¿no? nuestras raíces. Y ahí está como el gran punto de quiebre entre dos visiones que no son el encuentro de dos mundos, digo son... Eh, Dos formas, si se quiere, de, de pararse ante la existencia, ante la vida, ¿no? pero con una que por este proyecto de, del querer ser y del definirse en contraposición con el otro, justamente la quiere dominar. Y eso es lo que plantea Dussel cuando hablaba de esto que te decía de, del encubrimiento del otro. Cuando el europeo, el, en este caso bueno el, el español, el portugués... Eh, luego, eh, luego el holandés y, y, y el resto de las potencias, llega a América, ¿no? eh, él dice que ahí se produce el nacimiento justamente de la modernidad. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que define al pensamiento moderno? ¿Qué es lo que define a la Europa moderna? Bueno, esta, esta idea ¿no? de que en Europa está el centro de la civilización. ¿Pero cómo llegan a eso? Bueno, justamente cuando se encuentran con un otro y se afirman ¿no? por sobre esa diferencia, esa otra edad, intentando encubrirla, callarla, negarla, a través de la, de la fuerza, de la violencia, de la colonización. Pero es en ese momento en que Europa toma como ese lugar, o intenta agarrar como esa antorcha de eh, representamos la civilización, representamos el progreso, la libertad, representamos a la humanidad, y cuando una nación o una cultura ¿no? se cree representante perfecta de la humanidad, obviamente de esa manera justifica el llevar la humanidad ¿no? al resto del planeta. Y ese llevar a la humanidad significa o te humanizamos culturalmente o te humanizamos a la fuerza, que es lo que termina sucediendo, básicamente. Que sucedió en América, que sucedió en África, que sucedió en gran parte de Asia que sucedió en básicamente todo el planeta. ¿no? Porque con la modernidad se crea este mito de la Europa como centro de la civilización ¿no? y eh, la misión histórica de esta Europa civilizada en eh, conquistar, de llevar la civilización, de llevar la humanidad al resto del de planeta, intentando traspolar ¿no? su visión, su concepción de la realidad, hacia una concepción universal y justamente esa concepción universal va a negar bueno todas las grandes otras culturas que existían en ese momento la cultura americana eh, amerindia no la, la cultura justamente la, la cultura que, de, de la India las culturas orientales la cultura china la cultura africana no eh, qué poco sabemos de África por ejemplo y, y siendo nosotros estando acá ya siendo el margen del margen no que poco sabemos de África, ¿no? que poco sabemos de, eh, de incluso de, de la cultura árabe, ¿no? que, que tan alejados estamos de, o de la cultura india, ¿no? qué lejos que estamos de eh, encontrarnos con las otras culturas, ¿no? de, de establecer lazos, de establecer puentes, ¿no? que, que tan colonizados estamos en un solo modelo de. ...pensar de vivir y de sentir la realidad... Es ¿no? ...que tan alejados estamos... ...de nuestro propio suelo... ...de nuestra propia tierra... ...de nuestra propia herencia originaria... ¿no? ...y otra vez vuelvo al tema de la alienación... ...estamos muy alienados culturalmente... ...y no es que uno lo dice... ...pensándose no alienado... ¿no? ...pero cuando uno no... ...porque claramente... Eh, ...formamos parte del mismo sistema cultural... ...pero cuando uno no ve qué es lo que queda afuera, ¿Quién, eh, quién, quién está del otro lado, o quién es el otro, o quién es el que no encaja, o quién es el que está en el margen del sistema, justamente termina operando ¿no? en, para el sistema opresor. Y me parece recontra importante seguir pensando estos temas, porque la descolonización bueno es a ver, un proceso permanente, eh, un proceso... Casi como una especie de, de utopía, porque es básicamente una, una utopía, pero que si uno pierde, eh, pierde esa idea, pierde ese horizonte, eh, deja de reconocer cuál es la situación nuestra en, en el mundo, eh, nada se transforma básicamente, no solo en un ignorante, sino en un esclavo eh, que se cree libre, ¿no? Eh, pero en realidad lo único que hace es repetir un patrón cultural que no fue elegido, sino que está impuesto. Entonces me, me parece, eh, quizás, eso es un poco abstracto lo, lo que dije antes, y, y por ahí cuesta a veces entenderlo, eh, pero que son ideas que, que tomo de estos pensadores, ¿no? de, de Dussel, eh, de Kush, que, que se han dedicado a pensar la, la, la cuestión del colonialismo cultural, eh, de Scannone y otros autores de lo que hablamos que es la filosofía de la liberación, pero que eh, siguen, eh, siguen eh, insistiendo, digo, se, se sigue pensando, se sigue discutiendo, y nos seguimos chocando con esta realidad de eh, negación, de negación de, de lo popular, de negación de, del pueblo, de ne negación del de negro, del pobre, del, del originario, de la mujer... no del huérfano y de todas esas figuras de los excluidos que siguen siendo excluidas por un sistema que se cree universal y lo único que hace es imponer una forma de violencia hacia todo lo que no encaja. Me sí. parece sí que sí, sí, sí sí sí Total, totalmente este, totalmente de, de acuerdo con eso. Yo estaba pensando mientras vos hablabas que eh, habría que caminar en realidad no es no es algo original lo que estoy lo que estoy diciendo habría que caminar hacia la multiculturalidad y ver qué se puede trabajar ahí digamos en un respeto trabajar en el respeto irrestricto de absolutamente todas las personas que viven sobre la que viven sobre la tierra porque ahora es inevitable que estamos todos en contacto con todos y obviamente el respeto implica, es decir, por ejemplo, qué sé yo, vas a una zona donde hay mapuches, por decir. Y entonces vos ves determinada simbología, entonces debería haber ya un trabajo de señalización, de ubicar personas que te puedan a las cuales uno pueda arribar y preguntarles qué cosas uno puede hacer o aprender cosas para no ofender al otro. Simplemente eso, para no ofenderlo y, y sentirse cerca. Eh, porque como vos bien dijiste no vamos a ser hipócritas nosotros dos correspondemos a una, a una cultura europea en el, la cuestión no es ni que seas europeo ni que seas vikingo ni que seas chino ni que seas japonés sino la cuestión es que eh, que nadie quiera decir eh, utilizar sistemas opresivos psicológicos armados monetarios para subsumir a todas las otras este, identidades humanas que hay en el planeta. Yo creo que habría que trabajar sobre ese, sobre ese punto y ver qué, qué cosas se pueden avanzar para hacerla, porque no es, una auto, no es una utopía en el sentido de que todos sabemos que acá la cuestión está pasando por el poder del dinero, que el dinero acumula necesita acumular, lo tiene, entonces, así dispone de armamento o así dispone de medios para eh, proyectar una idea y donde hay algo básico que es generar miedo. Es una cosa básica, muy básica, muy primitiva. Generar miedo. Entonces, muchas veces te encontrás que hay gente que de repente discrimina y como digo yo, no voluntaria sino involuntariamente porque lo que primero... Le llegas el miedo. Entonces, no, yo no, no la quiero pasar mal como los pueblos originarios o como las personas marrones o como las personas negras, lo que sea. Entonces, ¿qué hace? Dice, prefiero tomar una distancia porque ya veo lo que el poder les hace. Se me ocurrió pensar en eso. ¿Vos qué, qué opinas? Sí, eh, hay una cuestión muy, muy fuerte con, con respecto al miedo, ¿no? Y, y el miedo... No solo consciente, sino el, el, el miedo inc inconsciente, el miedo arcaico, si se quiere, ancestral, de, del ser humano cuando se, se enfrenta a la realidad, cuando, cuando se, se encuentra en, en el mundo. ¿no? Eh, Rodolfo cuyo decía algo que me parecía muy, muy interesante eh, cuando comparaba la, la cosmovisión andina con eh, la cosmovisión europea. Eh, y con esta, este prototipo de, del individuo moderno, libre, que eh, forma pertenece y forma parte del mercado, y compra y consume y, y domina, ¿no? y él decía que justamente la, la civilización occidental, eh, en realidad, todo lo que construía tenía que ver con la aceptación, perdón, con la negación, con la no aceptación de un miedo originario. Es decir, el hombre occidental se encerraba en megaciudades, intentaba dominar la naturaleza, intentaba controlar eh, eh, el, los fenómenos de, de, del, del cosmos, del planeta, intentaba controlar y dominar a, a enormes masas de gente, porque no soportaban justamente el, el miedo... ¿Ante qué? Ante lo incontrolable, ante la, la experiencia misma de, de, la, de la vida humana. ¿no? Eh, es, es, que es terrible, es fuertísimo lo que dice. Eh, eh, Kuss planteaba que en realidad cuando los filósofos de, como Heidegger hablaban de, de la angustia, la angustia existencial, como eso de, de, del ser humano no encajando en un mundo de cosas, en realidad lo que hacían era ocultar el miedo. El ser humano... No se tiene que, que pensar por fuera de la naturaleza, no se tiene que pensar por encima de la naturaleza, eh, como lo hace la modernidad europea. Porque lo único que intenta hacer es intentar llenar un vacío que no se puede llenar, ¿no? No se acepta, no se acepta la condición, no se acepta, dice, lo irracional, lo mágico, ¿no? Todas las categorías que siempre se han rechazado o, o se han se le han tirado por la cabeza a los pueblos originarios y a todas las civilizaciones colonizadas. No, no se acepta lo irracional, lo mágico, no se acepta eh, lo primitivo, no se acepta el mito, no se acepta lo salvaje, ¿no? sino que lo que hace el, el, el pensamiento europeo es reprimirlo, reprimirlo constantemente, porque hay un temor a enfrentar toda esa parte de la vida, ¿no? eh, de, de, enfrentar, de, de encontrarse desnudo frente a... Eh, bueno lo incontrolable, ¿no? lo, lo, lo imponderable, ¿no? la, la vida misma, las fuerzas vivas de, de la existencia. Y que en ese miedo, en ese miedo original, en realidad es como gran parte del problema de, de la identidad humana, ¿no? de, de, de, de, del ser occidental, en realidad. No, como no nos bancamos justamente... Eh, eh, si se quiere, eh, en, en cierta forma, el vacío de la existencia, y al no tener el recurso del, del rito y del pensamiento mágico de las civilizaciones antiguas, lo que hace el individuo moderno es querer llenar todos sus vacíos mediante el ser algo, el ser alguien, el tener, ¿no? el, el construir poder, el construir consumo el objetualizar, el cosificar, no todas ideas que buscan llenar un vacío que en el fondo no se puede llenar, pero que tenemos que aprender a relacionarnos con eso. Y en realidad el camino que está teniendo la modernidad occidental en, en los últimos siglos, que avanza constantemente no como una especie de tren sin control, donde cada vez se necesitan más recursos y más energías para mover mayor cantidad de, de tecnología y mayor cantidad de gente y hacer girar la rueda del consumo y generar más dinero y producir más dinero y producir más dinero termina siendo un tren sin control porque es algo infinito que no termina nunca y que se termina llevando puesto al planeta Por, y si, y lo si, cual es y, preocupante ¿Y, y cómo? <ríe> y, y cómo de, de repente, después... Eh... Yo quería hacer, meter una diagonal este, en, el te, en el tema que vos tocaste ahí Sobre la construcción de los europeos y el, el poder y el temor Yo creo que además de los europeos, creo que es una cuestión humana Porque luego uno ve en otras sociedades, por ejemplo, eh, Kuwait Cómo está estratificada Son una cultura totalmente diferente, esos son árabes es decir, eh, y son árabes no son persas como lo pueden ser los iraníes o los iraquíes no Porque la gente cree que todo eso es todo árabe pero hay varias varias indias sin embargo, esa, esa gente eh, tiene un formato de poder muy duro no tiene sí, nada sí, que obvio. ver con los europeos lo mismo pasa en Asia lo mismo pasa en el África a pesar de su pobreza hay tribus que este, de repente eh, juegan también a la supremacía y uh, no sé cómo se podrá explicar, pero como un racismo entre africanos, con mucha dureza. Siempre está el medio metido en el medio, siempre están cómo es que cada sociedad, cómo es que cada población humana se organiza, quiénes son sus jefes, ¿En qué está basado? si ¿Está basado en el miedo? ¿Está basado en la democracia? ¿Está basado en la participación? ¿Está basado en la participación económica? ¿O está basada en la concentración económica? Si nosotros vivimos en un continente que está subsumido primero por, por, este, por lo europeo, poderoso, porque los europeos que vinieron acá vinieron, vinieron hechos bola, digamos, también eran, eh, part, eran copartícipes con nosotros, se puede decir, de la, de la subsumisión social y tuvieron que venir para acá porque allá no, no tenía lugar. Luego, eh, cuando Estados Unidos gana la segunda, no gana Estados Unidos, después de la segunda guerra mundial, mejor dicho, Estados Unidos toma la manija y empieza a hacer lo mismo, pero vemos en general en el planeta que estás dependiendo de ver cómo está organizada esa sociedad, qué es lo que va a hacer, quién es su jefe, cómo lo eligieron, cómo se maneja con su, pop con su propia población, qué hace con los demás. Es Realmente es un lindo, una linda ensalada. Una linda ensalada. Sí, sí, sí, totalmente, sí. Yo, ojo, me, me estoy refiriendo, a ver. No, yo agarré una estoy diagonal, sí, estoy de sí, acuerdo, sí, sí, sí. estoy de acuerdo. Dije, voy a agregar esa diagonal también para sumar a lo que vos decís. Sí, obvia, ob obviamente. Eh, no te diría, a ver, no, no pensar o sea, si es Kuwait hoy y ya está atravesado por eh, a ver, está dentro de un mundo globalizado no con ya reglas impuestas ¿no? a través de un desarrollo económico de, de, de siglos no dentro de, del mercado capitalista pero no, no niego y obviamente, todas las sociedades americanas también y de, y de otras regiones y otras culturas, tenían sistemas estratificados de poder y eh, y, y obviamente también existía violencia y existían violencia entre los diferentes grupos, ¿no? Eh, por supuesto. O la que... cuestión feudal en Japón o en China. También, sí, sí, no. y, y en las diferentes culturas. La, la cuestión del poder es, por supuesto, transversal a, a, al, al ser humano. Lo que estábamos haciendo referencia implica cómo justamente, a ver, cómo una de todas esas culturas... Eh, de alguna manera, se embarca en la, en la empresa eh, universal de, de, de conquista planetaria. Cosa que otras, otras eh, culturas no, no sucedían. Esto es muy interesante porque también lo plantea Dussel, ¿no? la, la, la cultura china que eh, en, en la Edad Media o a principios de la Modernidad estaba prácticamente tan desarrollada como Europa, en ningún momento a los chinos se les había, se les había ocurrido esta concepción de ser el centro del mundo y que tenían que salir a conquistar el, el, el planeta entero y, y, y dominar a las otras culturas. O sea, obviamente habían dominaciones locales, sí, pero nunca con esta cuestión de la misión histórica, ¿no? de la conquista global del continente. Y eso es lo, lo, lo peculiar eh, que se encuentra como en esta visión en, en eurocéntrica del mundo, ¿no? Eh, porque todas las, todas las civilizaciones conquistaron y tenían sistemas de poder y hacían guerras y todo eso. Pero eh, ninguna hasta ese momento se había como tomado esa especie de conciencia o de misión histórica de humanización, entre comillas, no por supuesto, de, de colonización del planeta entero, esa, esa empresa planetaria que justamente atravesó después a todas las, a las otras culturas. Y que implica... Eh, también una nueva concepción del hombre que, que surge en la modernidad, una nueva concepción de la naturaleza, eh, alentada también por la, el final de la Edad Media, por el desarrollo de la, de la ciencia moderna, eh, y por las revoluciones burguesas, del, por la revolución industrial y todo lo que se va generando. Lo, lo interesante es esto, ¿no? eh, que más allá de que todas las culturas porque básicamente el Homo sapiens se ha desplegado en el mundo a través de, de, de la violencia y la conquista, eh, ninguna otra cultura había tomado como esta aposta de decir, bueno, voy a ser la cultura única en el mundo. Y eso es parte de justamente de, lo, de, de todo lo que habría que, que descolonizar, descolonizar o deconstruir en, en nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. En, entender eso, ¿no? y empezar a justamente percibir a las otras culturas o a las otras identidades, intentando no caer en la trampa básica de creernos otra vez en el centro del mundo, especialmente nosotros, pero, eh, pero nadie, no eh, y, y, y empezar a, a pensar nuestra realidad, empezar a discutir nuestra realidad, empezar a no creer en las fórmulas hechas por... Tal, ¿no? tal, tal país o tal universidad o tal economista de tal lugar y empezar a acercarse a la realidad local, que la verdad es que nos falta un montón de, de todo eso. Eh, pero me parece necesario volver a traer, digamos, como a modo de cierre, ¿no? volver a traer el problema el problema de la identidad cultural, el problema de la conquista, el problema de la colonización de América... Justamente porque la deuda que tenemos es prácticamente infinita y tenemos que volver a esta cuestión ética básica de bueno que, cómo nos relacionamos con, con el otro y, y cómo lo pensamos y cómo lo tratamos y qué hacemos para que ese otro eh, tenga ¿no? eh, su, su mismo lugar, su reconocimiento político, económico, cultural, social, en un mundo que está lleno de otros y de otras grandes culturas que siguen siendo marginadas dentro de un sistema geopolítico global eh, totalmente jerarquizado. ¿no? Bueno, si... En esa complicación enorme estamos todos metidos, ¿no? pero bueno, es parte de, de lo que somos, de nuestro pasado y de lo que tenemos que pensar para adelante. Eh, hiciste muy bien... Eh, el hecho de luego de que hiciéramos toda esta cuestión global que terminé por la diagonal hablando de, a, del África, de Asia de los árabes y demás volviste a poner el foco acá de donde nosotros somos eh, y mientras vos hablabas yo decía es que el aporte de cada pueblo es intentar resolver su problema en donde está es el aporte a la humanidad que a cada cual diga, ajustemos las cuentas, como dice él, no se puede soportar una deuda tan pesada, tan pesada es que incluso afecta a aquellos que no han nacido, incluso afecta a aquellos que ni siquiera eh, tienen capacidad de endeudarse, ya están endeudados. Es increíble. si sí, Aquel que no ha nacido... A los que no nacieron el año que viene O pasado mañana, ya están endeudados y decir, ¿Cómo una puede cosa, ser? ¿Sí? Una cosa, perdón que me meta Pero no te quería cortar Pero es Es la La, la actualización de, de, Del pecado original Es como, fíjate Es como una, una figura Es una figura mítica, ¿no? Esto de nacer con una deuda encima Es tremendo, es el, el pecado original pero Muy bueno es, en, en, en términos económicos y lo peor es que te lo hacen pagar los que los que se consideran de un bando o del otro te lo hacen pagar igual muy bueno muy no. bueno muy original eso que marcaste el pecado original en términos económicos aquel que no, nace sí. y dice usted de dónde viene y yo voy a naz... estar hablando viste en el en el universo yo voy a, a nacer en Argentina y el otro lo hizo <risa> Se ríe y le dice, usted ya tiene el pecado original, no el de... No, no, no, el pecado original económico. ¿Cómo es eso? Usted ya tiene una deuda, pero si yo no nací, ya tiene una deuda. Pruébelo, pruebe nacer en Argentina y no cuenta. Uh -huh. El otro día le hice esa broma a alguien que tiene dudas de pensar así. Entonces le dije, ¿hablaste con tu hijo? ¿De qué? ¿Qué edad tiene? 16 años. ¿Le contaste que ya de veguita? Se quedó medio así helado. ¿Y de dónde va a haber plata? ¿Cómo que no? De un presidente que pidió 45 mil millones de dólares, no se sabe dónde están y eso genera intereses por 100 años. ¿Qué da? ¿Cuántos años va, va a vivir tu hijo? Y aparte, que en el transcurso de toda su vida va a tener otros hijos que también que van a ser tus futuros nietos que vos no conoces, no sabés cuántos son, si van a ser hombres o mujeres o cómo se perciban, pues ya están endeudados. Uh -huh. ¿Por qué? Por culpa de Lucas Sens, que dijo ese es el pecado original, uh -huh. pecado original económico. Señores, del árbol prohibido. Eh, señoras, sí, señoras y señores, ahora tienen para disfrutar todo este fin de semana que viene, el sábado vamos a pasar esto, el sábado a la noche, que es el horario que he este, elegido en forma así, verticalista, esto va el sábado. Este, Mátense, piensen, <ríe> le vamos a revolver Así que estaba con la cerveza y la papa frita Bueno, ahora a pensar, a pensar con Lucas Lucas, muy agradecido, como siempre, por este, por este brindarte tuyo A través de esta pantalla, eh, donde el, yo me considero como un privilegiado Porque te estoy escuchando, hablas en primera persona hacia mí por más que estén las otras personas atrás, así que yo personalmente te lo agradezco, de todo corazón, el aporte tuyo, este, que es, es algo que está producido enteramente acá, entre, entre nosotros, en casa, en Hurlingham, y que se lo, brindan, se lo brinda él a todo lo demás, hace el cierre tuyo. Bueno, la verdad que te agradezco a vos por, por el espacio, por todo el, el, el aporte, por fumarme, por meter diagonales y por tirar cambio de frente, porque yo, yo, me, yo me voy para un lado y vos decís, mmm, me parece que se está se está, por, está por salir de la cancha y vos me decís bueno vamos a tener la pelota para acá eh, y está muy bien eh, y nada no, y por, por el espacio, por el, el tiempo compartido y por y por nada por todo básicamente por nada y por todo. Así que, bueno, muchas gracias a vos y a toda la gente que, que sigue la hora de Burlingame. Y nos veremos la próxima semana con otra edición. La, sería la 22, ¿no? De Filosofía en Construcción. Gente, nos vemos la semana que viene, como dijo Lucas. Vamos a ver qué nos depara el pensamiento en la entrega número 22. Hasta luego. Hasta luego.